¿Qué tal? Buenas tardes estamos aquí, continuamos con la visita de los jurados de 28H y nos acompaña nuevamente Miguel Figueroa muchas gracias Miguel y eh, estamos visitando el equipo 35 el equipo 35 nos va a comentar en breve lo que vienen trabajando les presento bien, gracias, a Irving, Santa Lucía y Nelson, gracias Miguel Sí. Eh, bueno, nosotros somos el equipo 35. ¿Sí? ¿Y bien ¿puedes compartir, por favor, la Canva? Bajo tu audio cerrado. Miguel, ¿me podría eh, dar el permiso para poder compartir? Sí, claro. Por favor. Ah, no, lo tiene que hacer Isabel. Yo no tengo, yo tampoco soy, anfitrión. Isabel, necesitamos que por favor comparte, le des permiso de autorización para. Sí, ya les estoy dando. Sí, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Ya está. Ahora sí, ya podemos. Y ahí se logra ver. luz Está logra, cargando. Logra, ahí. Ahora sí. Uh -huh. Ya, Luz, ya está. Ya, ponlo en modo presentación, por favor. Iri. Ok, eh, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 35. Eh, siguiente diapo, por favor. Ok, ¿sabías que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de concienciación sobre el Trastorno del Espectro Autismo? Estadísticamente, uno de cada 100 personas tienen este trastorno. En el Perú, el 1% de 30 millones de personas son 300.000, y solamente 7.000 están inscritas en el CONADES, de las cuales el 10% se matricula a una carrera. Solo el 5% de ellos termina su carrera técnica o universitaria. Siguiente. Vamos a contar la historia de Victoria Leiva. Victoria Leiva fue diagnosticada con el trastorno del espectro autismo nivel 1 o antes llamado Asperger. Con 21 años de edad, tímida, no le gustan los cambios en su rutina, le dificulta entrar a nuevos espacios sin previo reconocimiento, se le es difícil interactuar con nuevas personas y utiliza tapones amarillos en los oídos. Entró el año pasado a la carrera de arquitectura y hace dos que está diagnosticada con este trastorno. Planea cambiarse de carrera y estudiar literatura, ya que siente que es más adecuado para ella. Su experiencia en la universidad no fue buena. Sus compañeros, por ejemplo, José Wong, no fueron maduros en la situación e hizo que ella se sienta invisible. Sus profesores, Michael Sang, por ejemplo, no tuvieron la forma de ayudarla y desaprobaba los cursos. Siguiente. Actualmente hay un sinnúmero de aplicaciones que muestran el interés de resolver algunas acciones como la comunicación para los niños con TEA. Desde videojuegos de realidad virtual, agendas visuales y pictogramas que les ayude a comunicarse mejor con ciertas frases. El 80% de estas aplicaciones están enfocadas para niños. Como podemos ver ahí, Cizeron, factor App, Autismo y Mayan, My Memory Match, Model Meets. Siguiente. ¿Cómo planeamos nosotros solucionarlo? Creando una app exclusivamente para estudiantes universitarios con TEA nivel 1, donde se podrá anteceder la rutina de la clase con el docente y anteceder la rutina en sus trabajos grupales con sus compañeros. A través de pictogramas que estarán dentro de la aplicación y también cada usuario podrá subir imágenes y videos según sea necesario. Además, el docente puede anotar las fortalezas y debilidades de su alumno dentro de la aplicación y así poder evaluarlo de forma más personalizada también habrá la opción de chatear en su lista de contactos, donde podrán compartir estas listas visuales de las agendas y anteceder así las actividades que van a tener tanto los compañeros como los profesores. Siguiente. ¿Qué nos diferencia con las otras soluciones? Aquí vas, vamos a ser como un tipo de red social, es decir, vas a tener la lista de contactos tanto de tus profesores como de tus equipos de trabajo, de tus cursos. Vas a poder compartir tu información y tanto el profesor puede compartir su lista visual antes de clase con su alumno y su compañero antes de las reuniones grupales. Asimismo, tendrá el aviso de quién está conectado en tiempo real ya que ellos son muy ansiosos al no recibir una respuesta rápida. Pueden participar también de los talleres y artículos que vamos a tener en nuestras redes sociales y este incentivar la experiencia de los profesores cómo han mejorado tras, tras el uso de la aplicación. Asimismo, una lista de preguntas frecuentes y guías sobre el tema. Siguiente. Validamos esta aplicación realizando entrevistas tanto a alumnos con TEA como compañeros y docentes de la universidad. Además realizamos algunas este, encuestas dentro de nuestras redes sociales. Hemos entrevistado a dos personas de cada, de cada usuario en el cual nos estamos enfocando. Hemos determinado que los estudiantes universitarios hay un rango de edad de 17 a 38 años, porque algunos son diagnosticados en más, mayor, de, mayor edad que otros. Y las especialidades predominantes son de diseño, literatura y artes. En cuanto a los aportes de los especialistas, que también hemos entrevistado a dos, eh, nos dicen que el profesor debe iniciar eh, la interacción con el alumno, para poder así alejar esta in, de, exclusión en el, en el equipo de trabajo. También eh, indicaron que les gusta a ellos que sean tareas en pasos simples y claros. ¿no? Tienen que ser con metas muy concretas. Siguiente. La inversión de la aplicación. Estamos eh, planeando eh, pedir estos fondos a ONGs eh, con respecto al tema. Pero también dentro de nuestro equipo tenemos a dos integrantes de apoyo que programarían la app, por lo tanto ahorraríamos muchos gastos. Pero sí necesitaríamos un diseñador que nos ayude con la parte visual, eh, asumiendo el salario actual promedio de en Perú sería de 3 mil soles mensuales, por lo tanto la, la app estaría desarrollada en dos meses, así que necesitaríamos 6.000 mil aproximadamente. Siguiente. Y para lograr todo esto, vamos a tener que consolidar esta comunidad en redes sociales. Eh, vamos a tener que afianzar nuestras alianzas estratégicas como el Soy Autista y qué Madi, Acercar, entre otras. Y también dar capacitaciones presenciales a universidades e institutos a través de Madi y Sois, que son especialistas en esto. Siguiente. Eh, nuestra aplicación está alienada con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entre ellos la educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico y la reducción de las desigualdades. Nuestro equipo está eh, organizado con nuestro mentor Lenin Cenas, eh, mi compañero Irving y Nelson, y quien les habla, Lucía Sánchez. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias eh, por la presentación. Eh, sin duda, el, el, la discapacidad que ustedes atienden es una discapacidad eh, muy importante, es silenciosa, como ustedes decían, mucha gente ni siquiera la, ni siquiera se diagnostica. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, una primera cosa que tienen que pensar, y sobre todo ustedes que están estudiando el tema de de negocios, es mercado. Es quiénes van a realmente correr a usar esta app. Porque, claro, ustedes han identificado claramente eh, la problemática, han encontrado, eh, plantean una solución que al parecer responde eh, a las necesidades, eh, pero eso atiende a quienes realmente están diagnosticados y reconocen que tienen ese problema. Entonces, tienes una comunidad muy pequeña de personas que van a poder aprovechar la, eh, la inversión inicial es baja, con 6.000 soles que ustedes dicen, porque solamente están considerando el costo del diseño gráfico, pero no dicen nada de los costos asociados a la continuidad, eh, al mantenimiento. Eh, una app tiene que ser colocada en un servidor, hay, hay, tiene que ser actualizada permanentemente la tecnología como su mentor seguro se los va a decir, eh, caduca y eh, tiene que estar actualizada permanentemente, y esos son costos que eh, son lo que le llaman costos recurrentes. ¿no? Hay, hay un costo de inversión inicial, y hay unos costos recurrentes que ustedes tienen que considerar, porque tienen que explicar cuál va a ser la sostenibilidad en el largo plazo de una iniciativa de esta naturaleza. Eh, entiendo que la... Que, que, hay todo un trabajo luego de que se, se desarrolla la solución tecnológica para fomentar la adopción, que también requiere recursos y que ustedes no, eh, no los están considerando. ¿no? Eh, entonces, mi, mi recomendación para que puedan continuar digamos, con esta idea es que hagan un... Un, un análisis un poco más detallado de lo que implica los costos de este desarrollo, cómo es que este, esta iniciativa puede mantenerse en el tiempo eh, y cómo se va a trabajar con los temas de adopción para que eh, aquellas personas puedan realmente eh, sacar provecho. hay Otra dimensión, y ese es mi segundo comentario, que también es importante eh, que ustedes aborden y es el trabajo adicional que significa generar eh, esta interacción y entonces el, el app es el, es el medio para que quien quiera abordar esta problemática pueda hacerlo pero ustedes requieren que el docente contacte al, al, al estudiante que desagregue las tareas en pasos más determinados, eh, o sea, perdón, más predecibles, más específicos. Entonces entienden que esas personas necesitan un, indicaciones muy, muy precisas de, de los pasos que tienen que dar. Y eso implica un compromiso del docente que la app no lo va a solucionar. La app va a solucionar para aquellos docentes que quieran abordar esto. Eh, podría ser que eh, la adopción venga desde otro lado, venga desde la propia universidad que tiene que poner a disposición de los docentes herramientas para atender esta problemática, y entonces ahí la cosa podría ser distinta. ¿no? Entonces, eh, esa segunda dimensión tiene que ver con cómo realmente ustedes involucran al docente en el uso de la, eh, para no generar frustración, porque lo peor que puede ocurrir es que ustedes desarrollen esto, que los estudiantes que han sido diagnosticados con esto eh, traten de usar el app y al final el docente no se comprometa. Y si no se compromete el docente, como los especialistas dicen, van a tener problemas, eh, porque va a generarle frustración también a los estudiantes. ¿no? Entonces creo que son aspectos que ustedes pueden profundizar para, para que redondeen mejor lo que están proponiendo, eh, para que nos convenzan cuando lo presenten, de que eh, eso va a poder tener sostenibilidad y que va a poder ser adoptable eh, por docentes, por instituciones educativas también. No, no sé si quieren alguna pregunta o, o algún comentario de lo que yo acabo de, de decir. Sí, eh, en base a lo que eh, de, declara, ¿no? que es, importa mucho que el docente, ¿no? que yo en, en la actualidad trabajo en un colegio eh, ya llevo dos años, eh, bueno, cuatro años trabajando en el colegio, pero dos años trabajando eh, con alumnos Asperger. Eh, me tocó a tres, eh, tres alumnos, un, dos un año y, y uno más se sumó, son tres. Y los demás son chicos eh, que no tienen, eh, no son de TEA. Ya, eh, uh -huh. Fue una experiencia muy grande ¿no? y yo en sí como, como docente y como lo de mis demás compañeros de trabajo, que también son profesores de otra, otras áreas, eh, yo he podido ver ¿no? la, la, la carencia de un medio para que se uh -huh. pueda eh, comunicar con ellos, con esos alumnos. ¿Por qué? Eh, no, en el colegio, y le hablo de un colegio donde económicamente puede disponerlos, pero no hay esa idea, no hay esa iniciativa. Eh, eh, no hay esa facilidad para que la, este alumno, ¿no? de séptimo grado, de octavo grado, eh, no, no, no tiene esa facilidad de, a través de una aplicación para que pueda ver rápidamente la, las tareas, para que pueda ver rápidamente dónde está la cafetería, eh, rápidamente para enviarle un correo al profesor y el, el profesor se la responda. ¿no? Eso es en base a nivel colegio. A nivel universidad también pasó. ¿no? En la Universidad Católica hace unos meses también le terminaron denunciando un alumno de autista. ¿No? ¿Por qué? Porque el profesor no le respondió el correo eh, en varios meses. Eh, estaba reclamando por un curso, pero al final no, no alcanzó, creo, no, no, de, no tenía la capacidad para poder dar ese curso el, el alumno, este porque se ponía nervioso y no terminaba rápido los exámenes, uh -huh. pero no le respondían rápido. Entonces no tenía un canal especial exclusivamente para este alumno, diciendo ¿no? ya universidad, ¿no? universidad uh -huh. en este caso la católica, ¿no? que tiene todos los medios. No, pero no lo hay, ¿no? no hay esa aplicación, no hay ese medio, ¿no? Irving, por eso les digo, yo creo que la aplicación eh, tiene sentido. Lo que a mí me preocupa eh, es la sostenibilidad. O sea, ¿cuál es la masa crítica que necesitas de usuarios para que este producto sea viable? Y si no, y si no es viable, digamos, desde el lado del, del, de la lógica del mercado y por eso apelo a tus colegas que están, a tus compañeros que, que vienen de la facultad de negocios eh, para que lo analicen mejor, si es que no es por el mercado que se justifica la, la sostenibilidad en el largo plazo de, de una iniciativa así, tiene que venir por subsidio, y entonces la pregunta es, ¿quién subsidia? ¿No? Eh, ¿Y cómo garantizas que hay un compromiso de mediano y largo plazo para que la app pueda mantenerse en el tiempo? La app no es un producto que se crea una vez y se deja allí. Como en el pasado eran las páginas web, ¿no? Tú diseñabas una página web y ahí la dejabas y no pasaba nada. La página web seguía, ¿no? Era contenido estático. La app requiere que todo el tiempo estés actualizando la tecnología, porque la tecnología cambia, los servidores se actualizan, salen amenazas este, que tienen que ser controladas desde el punto de vista tecnológico. Eh, entonces, ahí hay un componente fuerte de, de sostenibilidad que creo que ustedes van a tener que considerar cuando presenten la, la, la propuesta. La justificación de por qué de la herramienta la tiene muy clara y es evidente. O sea, tú lo acabas de repetir en, en tu experiencia personal. Eh, lo que a mí me preocupa es la masa suficiente de usuarios para garantizar el uso de una aplicación y de su, su, su sostenibilidad en, en, en el largo plazo. Creo que por ahí va a venir la, las preguntas que el jurado les, les, les puede llegar a hacer cuando ustedes presenten su propuesta. ¿no? Es, es, es, es, es, es lo que les puedo decir ahora. Sí, claro. Muchas gracias, Miguel. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y éxito, ¿no? Este, ojalá gracias. que logren avanzar en esta discusión y que, y que puedan presentar un caso convincente. Muchas gracias. Gracias al equipo 35. Y en, en un ratito más estamos con el equipo 38 Gracias. Miguel, ahora tenemos con nosotros al equipo 39. Perdón, 38. Tenemos a Nicola, Matthew y Roxana que se está sumando eh, para que te hagan la presentación. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Listo, Nicole. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, somos del Grupo 38 y les vamos a presentar nuestro proyecto. Eh, empezamos con el contexto. Como sabemos, nos estamos dirigiendo a un público con discapacidad o con alguna discapacidad, ya sea visual, física, auditiva. Según el CONADIS, alrededor de un millón de personas aproximadamente aquí en el Perú sufren una discapacidad y también en la universidad. El sistema educativo presenta normativas que permitan garantizar la educación de calidad ya sea por niños, jóvenes y adultos. La realidad es que a través de la pandemia eh, ha sido un reto para todos eh, la continuidad de su aprendizaje. Entonces, eh, todos... Hemos conocido, hemos escuchado historias de personas con alguna discapacidad dentro de nuestras clases presenciales y virtuales que se les ha dificultado enormemente el, el aprendizaje, el entendimiento y el acceso que ellos requieren una educación de calidad. Nuestro objetivo a través de este proyecto que vamos a presentar en unos minutos es mejorar la experiencia de los estudiantes con discapacidad auditiva y visual, durante su etapa universitaria y profesional. Asimismo, poder seguir con una educación de calidad por parte de sus docentes. Nuestra propuesta de solución es a través de tres ideas, tres conceptos que van a sobrellevar nuestro proyecto, que es integración, comunidad y realización donde buscamos que este sector pueda relacionarse socialmente con los demás estudiantes, es decir, involucrarse ambas comunidades, quienes cuentan con una discapacidad o las que no, ayudándonos a eliminar los límites que hoy en día hayan presenciado a través de las herramientas digitales que encontrarán en nuestra aplicación. El surgimiento de la aplicación. Listo. Esto eh, mi compañero lo, lo sí. comentará un poco más. Ya, para este caso, eh, nosotros le estamos proponiendo un nombre que es Be Out. Be Out más que nada por el tema de que lo puede manejar tanto el hombre como la mujer y queremos involucrarlos para eso a ellos dos. Out, si bien se sabe, es también por la parte auditiva y Be es por la parte visual. Queremos atacar, queremos centrar tanto a las personas que tienen discapacidad visual como también a las personas que tienen discapacidad auditiva. Por ello queremos hacer este hincapié y queremos resaltar tanto a esos ambos géneros. De ahí viene nuestro nombre en nuestra aplicación. Y bueno, nuestra aplicación sería así. una pantalla donde se muestre eh, el logo, más que nada, de la universidad, ya que estamos orientándonos a este público, donde va a haber tres funciones. Uno, va a ser un mapa virtual donde vamos a hacer un recorrido por toda la universidad y para ello vamos a capturar lo que van a ser fotografías para armar como si fuera un Google Maps, pero en este caso dentro de un, de una, de un edificio o una infraestructura. La persona que va a, a usar esta opción va a tener, por ejemplo, que escanear un código QR que van a estar posicionados en puntos estratégicos estratégico como la entrada a la universidad o también comedores, como también baños. De esta manera, al momento de escanearlo, también va a haber como un, una persona, una voz, que va a estar guiándolos para las personas que capaz eh, tienen una dificultad en cuanto a discapacidad auditiva. Por otra parte, la alerta de ayuda. Aquí nos estamos enfocando tanto a, a las personas que tienen una discapacidad visual, como también discapacidad auditiva y también física. Muchas veces se sabe que estas personas no comentan cuando tienen una discapacidad, por el temor de que quizá eh, sean como discriminados o quizá los dejen de lado o quizá no puedan interactuar con ellos. Entonces nosotros queremos involucrarlos más, queremos que se integren más por ello. Queremos que esta opción puedan ayudarlos ellos también, ya que va a estar también la comunidad tanto de personas con una discapacidad como también con la que no cuentan. Por ejemplo, una persona está necesitando ayuda para entrar al ascensor o no sabe cómo llegar a su aula de clases. Entonces, a través de un GPS, va a estar este, rebotando un sensor que las personas que estén a su alrededor van a estar sabiendo que esta persona necesita ayuda. Esta, esta opción, más que nada, busca involucrar también a estas personas y también relacionarse con otras personas, donde también van a poder tener una red de contactos para que así también puedan conocerse y tener como una experiencia mejor dentro de su vida universitaria de ahí lo que es el lector del lenguaje de señas a través de esto van a haber personas que se van a estar grabando van a salir videos donde puedan mostrar eh, lo que ellos quieren comunicar, por ejemplo, tú quieres decir eh, ¿dónde queda mi salón de clases? la persona lo va a digitar va a salir como un buscador web y va a salir una recopilación de todos los videos que esta persona tiene que hacer para poder comunicarse en el lenguaje de señas. Básicamente nuestras funciones van a ser como un toolbox, una caja de herramientas donde las personas puedan eh, encontrar estas ayudas para poder también eh, desenvolverse. Nuestra explicación la tenemos también pensado este, lanzarlo junto con el programa que tiene la UPC del PADI ya que también busca eh, capacitar a los docentes y también involucrar a los estudiantes eh, con las personas que tienen una discapacidad. Ahora, si hablamos de beneficios, nosotros a los estudiantes que se involucren con esto, van a también tener un puntaje o créditos adicionales y extracurriculares que sean parte de este proyecto, tanto en la grabación de videos como para el lenguaje de señas, como también en la realización de la aplicación. Asimismo, también queremos involucrar tanto los cursos electivos del Braille como también el lenguaje de señas ya que es algo muy importante que uno debe conocer. Y básicamente eso sería. Y eso okay. sería todo. Muy, muy bien, muchas gracias. Eh, es interesante la, la aplicación que quieren desarrollar. Eh, la, el primer comentario que tengo tiene que ver, o, más, más que comentario, eso es una pregunta, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo funciona un, una aplicación en un celular para una persona, por ejemplo, con discapacidad visual? O sea, ¿Cómo puede saber la persona dónde es que tiene que apretar, cómo es que tiene que interactuar con el dispositivo móvil si tiene una discapacidad visual? Sí, eh, estábamos pensando en ello y justamente para poder entrar a la aplicación, mayormente se utiliza un correo electrónico, el nombre, la contraseña, pero en este caso sería la huella digital. Eh, hoy en día la mayoría de aplicaciones también te da como ese formato de ingresar al programa. Sí. No era mi pregunta por cómo entrar, mi pregunta era, ok. Yo soy un discapacitado visual, tengo el celular en la mano, lo desbloqueo con mi huella digital, con mi huella, este, digital pero ¿cómo sé dónde apretar? O sea, siento que falta la explicación. De repente hay tecnología que permite a los discapacitados visuales interactuar con un celular. Yo no la conozco. Sí, Entonces, en, este caso, sí. en este caso, por ejemplo, eh, en lo que son imágenes, serían las imágenes que tiene el formato alt, que los describen, por ejemplo, ¿no? En esta foto se tendría que codificar a través de, de una serie una de códigos. ¿Y, eso, eh, ¿y es eh? posible hacer eso en sí, el en, en, en, sí, en por lo, ejemplo, el... hay aplicaciones que tienen el TalkBack que te describen o te narran lo que está viendo en esta aplicación. Por ejemplo, ¿no? Okay. Una persona que tiene capacidad visual dice, ya, ¿cómo funciona esta aplicación? Entonces te dice, ya, tienes que entrar por acá, tienes que irte por aquí y por allá. Ok, entonces, esto que están ustedes diciéndolo ahora lo tienen que incorporar en su explicación. No está incorporado. Entonces, es una, es una pregunta un poco básica quizás, pero para los que no estamos familiarizados con el uso de celular para personas con discapacidad visual, eh, sí podría ser algo que, que llame la atención que si quiera hacer una aplicación, eh, si sí, finalmente no se puede ver. ¿no? Entonces, la interacción por voz, los comandos por voz, podrían ser una alternativa que, le, que enriquezca el, el, la usabilidad de esta de esta, este, de esta herramienta, ¿no? Creo que por ahí va la, la posibilidad eh, de comandos por voz, incorporar el tema de comando por voz y el reconocimiento de voz para accionar algunas opciones dentro de eh, la eh, dentro de la aplicación, ¿no? Eh, lo otro tiene que ver con la sostenibilidad de esta aplicación. O sea, y eso se lo estoy diciendo a todos los grupos donde estamos trabajando el tema de, eh, de aplicaciones. No es barato desarrollar una aplicación. No es barato mantener una aplicación. Eh, si bien el desarrollo de la aplicación puede venir subvencionada porque puedes tener estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas que... Eh, eh, desarrollo de software que, que, que contribuyen con el desarrollo del prototipo, llevarlo ya a un nivel de producción para que pueda estar en las App Store eh, con el Google Store eh, requieren un nivel de programación que este, tiene un costo eh, y luego mantener eh, con todos los partes de seguridad el mantenimiento también tiene un costo, entonces mi otro consejo es piensen en ese tema de sostenibilidad y cuando presenten su idea desarrollen cómo es que ustedes han pensado en la estrategia de desarrollo eh, porque me parece que la estrategia del contenido y todo lo demás la tienen más o menos clara mencionar al PADI me parece bien porque están articulándose a programas existentes en la universidad eh, bien, eh, todo eso me parece muy bien pero esos dos puntos que les he señalado creo que tienen que reforzarlos eh, y estar muy claros en la presentación Muchísimas gracias. No sé, si, si ustedes tienen, al, tienen alguien ustedes de, de negocios, ¿de qué carrera son ustedes? Somos publicidad Ok. y traducción. Ok, ya. Yeah. Entonces, no no hay nadie de ¿Y negocios. El mentor, ahí, porque, bueno, ¿Y el mentor o mentora? ¿De qué carrera es? Ella, ella es administración. Ah, ya, bueno, está. pues la... la, la la administración puede ayudarles con el tema del costeo. Este, hablen con ella este, y vean cómo, cómo pueden ustedes tener una idea y, y, y desarrollar una estrategia para presentar, al, o sea, al, cuando presenten su idea, que nosotros como jurado podamos ver que efectivamente han pensado en esa dimensión de sostenibilidad y que tienen una idea que es viable desde esa perspectiva. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, equipo 38, muy amables. Muchas gracias. Muchas Ahora gracias sí, a pueden, pueden regresar a, a la aula virtual para seguir trabajando. Mientras tanto, ahorita ya está ingresando el equipo 39, Miguel. Uh -huh. Rubén Macedo está conectándose, Micaela también. Rápidamente ya le estoy dando pase a, a Rubén para que eh, Rubén, ya tienes los permisos para que puedas ir compartiendo, si es que eres tú quien va a compartir, veo que Micaela todavía está demorando su conexión, ya está Micaela aquí, listo, ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, profesora, buenas tardes, un gusto. Igualmente. Y le, ¿Le voy a compartir más o menos? Eh, quiere ver más o menos el avance, verdad, de lo que estamos haciendo? Correcto. Quiero saber qué están haciendo. Oh. Eh, ahí está. ¿Se nota mi pantalla? Se ve su pantalla, sí. Okay, perfecto. Le muestro, esto. estamos haciendo una, una aplicación, el cual va a llevar de nombre Centra. En este caso, pues, es, es una aplicación para las personas que, que tienen lo que es trastorno de atención, o sea, que son bastante hiperactivos, pero que también pierden la, de lo que es de la atención bastante fácilmente. Entonces, pues para una aplicación para ellos, como también para todas las personas para las cuales nosotros, o sea, que no tenemos quizás ello o que quizás desconocemos que tenemos esto, es una aplicación bastante buena porque esta va a estar conformada de lo que es este, un modo recordatorio, ¿no? Así como una agenda que, te, o sea, para esas personas les va a ser bastante bien porque les, a veces que... Eh, están en un momento, entonces viene alguna otra cosa que los distrae y se olvidaron por completo de lo otro que estaban haciendo. Entonces, esa aplicación le, les va a hacer centrar en eso. También lo que tenemos, el modo concentración, que esto de hecho fue aplicado bastante bien por diferentes empresas, pero que tiene una, una, una deficiencia, ¿no? que es para todos los usuarios, pero no puedes modificarlo en, en, en nada. Solamente te permite quizás elegir ciertas aplicaciones que tú quieres que funcionen, ¿no? Y todo uh -huh. lo demás se, se negre. En este caso, este modo de concentración va a ser capaz de centrarte únicamente para cada, para cada universidad que quie, desee implementar ese sistema. En otras palabras, ¿no? O sea, todo calibrado de acuerdo a la UPC, por así llamarlo, ¿no? Hablando uh -huh. de la universidad. El podcast... Uh -huh. Es, eh, con, van a ser de los puntos importantes que se ha tratado en la clase, porque, bueno, esas personas que, que tienen ese trastorno, que yo estoy en parte dentro de, y dentro de eso, que nos estaremos bastante rápido. Entonces, pues, eh, eso nos va a servir bastante para el hecho de que al momento que nosotros... Eh, que nos distraemos, se ve como un pequeño resumen, como un repaso, ¿no? Que va a ser específicamente creado para ellos. No, no se les da ventaja en absoluto a comparación de los otros, sino que, se les, que, que nos adaptamos a ellos. Entonces, eh, tenemos también lo que son los acontecimientos. En este caso, va a ser, digamos, algún anuncio que tenga la UPC y, no sé, que quizás que se, hay un lanzamiento, hay alguna actividad, algo, aparece automáticamente ahí lo que es en la parte de aquí de entretenimiento, algún juego como lo que son laberintos, Goku, lo típico para distraerse un rato, ¿no? Luego de haber estudiado en el modo de concentración. Vínculos que eh, en este caso, pues se va a poder vincular con el Blackboard. Por ejemplo, cuando los profesores ponen alguna tarea, siempre sale ese anuncio de tarea, ¿no? Sale tarea, usted tiene una tarea pendiente hasta, hasta tal día. Lo bueno de Blackboard es de que te permite configurar todo ello y, lo, y los profesores... Cuando al momento que dan o que digitan esa tarea, tienen que obligatoriamente poner hasta cuándo y hasta qué hora se hace. Entonces, lo, los datos ya los, ya los tenemos completamente listos. Esta aplicación lo único no. que va a hacer es tomar como una especie de captura, por así llamarlo, agarrar esos datos, pasarlo a, a nuestra interfaz y va a poder pues simplemente aparecer aquí. O sea, aparece aquí completamente ya todo listo para que el estudiante no tenga esa, ese, esa necesidad de estar incluyendo como las otras agendas que hemos visto, bueno, que existen ahora. ¿no? Eso es, es completamente automático. Entonces, como es un, de un software libre, va a ser capaz de vincularse con cualquier, con cualquier dispositivo, con lo que es cualquier plataforma, sin ningún problema. Y conecta centra que es simplemente una plataforma de ayuda ¿no? para la aplicación. Entonces, esta es lo que sería la aplicación para el móvil. Mientras que también la base de, de todo esto va a estar en lo que es eh, una, una página web, por así llamarlo. ¿no? Uh -huh. es, es el código fuente, ¿eh? porque la uh -huh. página web es el, un nombre bastante común que conocemos a lo que es en Internet. Entonces, eh, respecto a ello, tenemos aquí lo que es eh, ya ese, ese desarrollo. Tenemos un, un diseño como tal, hemos ido avanzando, le voy a mostrar. Denme un ratito, por favor. Uh -huh. eh, mientras tanto, mi, mi compañero Miquela le, le va a ir explicando, por favor, sobre. O si no, Alexander, le explicando sobre lo que es el podcast, cómo se va a grabar. Alexander, por favor, explícale Profesor, eh, bueno, eh, otro punto que faltó mencionar mi compañero Rubén es que también va a haber. Se va a involucrar todos los estudiantes, no necesariamente que tengan problemas, sino todos en general, en donde a través de videollamadas por la aplicación. Van a ver estudiantes que, por ejemplo, yo voy a ayudar a esa persona a que se concentre en el momento de estudiar para parciales, eh, ayudarlos en tareas y de esa manera puedan tener una mejor eficiencia en, en sus notas. Por ejemplo, compartiendo también métodos de estudio, técnicas, ya sea por ejemplo la técnica Pomodoro de estudiar 25 minutos y descansar dos para que estas personas también no se sientan tan abrumadas y tengan el interés en poder eh, concentrarse y también captar la atención de todo lo que ha sido tratado en clase. Y respecto al podcast, va a ser un máximo de 10 minutos, que cada profesor va, de cada curso lo va a hacer, eh, de lo más importante dictado en clase, ¿no? Respecto al juego de entretenimiento, se hizo, eh, se va a llevar a cabo respecto al Sudoku sopa de letras, juego de memorias, que es para que ayuden a, a tener más concentración. Y, y por último, eh, respecto al... No sé, te está escuchando Micaela. Tu, tu sí. micrófono ha dejado de funcionar. ¿De repente alguien del equipo lo puede apoyar? Alex, Rubén. Eh, ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Alex. Buenas, buenas tardes. Este, claro, por ejemplo, eh, una persona con esto con DH, este, no no es una, o sea, no es una discapacidad eh, a la vista, ¿no? pero bueno, mm -hmm. yo puedo tener eso, pero el profesor, el profesor no puede saber, pues, o sea, no mm -hmm. lo puede ver, nada de eso. Es por eso que me pareció muy interesante este, este trabajo, ya que esto, esta plataforma ayudaría bastante a los alumnos con este, con este problema, pero no solamente a nosotros, sino también incluyen a los demás, ¿no? Porque es, bueno, es casi imposible prestar atención tres horas consecutivas de clase, por ejemplo, ¿no? Esa, casi nunca, no, perdón, casi nadie lo hace, mm -hmm. eh, hay que ser sinceros. Es por eso que esta aplicación este, ayuda bastante porque los profesores van a tomar, van a realizar podcasts, en este caso, que yo me tocó hacer el podcast, los puntos más importantes de, de, de esa clase. ¿no? Eh, obviamente, cada clase, ustedes tal vez dirán, no, si sí, este, no van a prestar atención a la clase, no, porque en fin de cuentas, en la clase hay una nota de participación. Y vale un porcentaje de 12% aproximadamente. Entonces, no hay problema por eso. Y la aplicación te va a ayudar en casos de, de emergencia, reforzar. por ejemplo, Claro, para reforzar eh, los puntos débiles o que tal vez tú justo haya sido al baño, la profesora haya sido con la clase, o el profesor haya sido con la clase y todo, y hayas perdido ese punto exacto. Y también la plataforma va a vender este, como salones, digamos, como los grupos que hacemos en clase pero para realizar algunos trabajos o apuntes. Por ejemplo, este, el grupo 1 va a ser como un resumen de todo lo que hemos hecho. Y el grupo 2 igual. Y al final vamos a comparar eh, los diferentes resúmenes y así poder comparar diferentes puntos de vista. Eso es lo que también me llama bastante la atención porque no solamente vamos a ver nuestro punto de vista o el punto de vista de nuestro grupito, que puede ser cinco personas. ¿no? Entonces, este, esto puede abarcar a bastantes personas varios puntos de vista donde te puede llegar a... a a comprender y a ver de una mejor manera el tema. Uh -huh. eh, y por eso, eso sería todo, uh -huh. tal vez. De acuerdo. Este... Claro, eso sería todo. Muy bien. En mi internet estuve fallando. No sí, sé si si no, si no, a... no te preocupes, Karen. Sí, te escuchamos y tus compañeros lo te complementaron. Uh -huh. Sí, pues, entonces, eh, ya para continuar, eh, esa sería más o menos la base que, que estamos tomando. Eso es un ejemplo. Estamos uh -huh. Una plantilla. Uh -huh. Aún estamos ya desarrollándolo claramente. Y entonces, eh, tenemos ya lo que es ya la semi-presentación uh -huh. de lo que es el logo. El logo lo, lo, hemos, lo, hemos, lo hemos creado en base a lo que es la psicología del de color como tal en donde pues podemos ver que el azul lo es completamente inteligencia, ¿no? lo, lo que es el color anaranjado con lo que es diversión, eso agarrando la, la psicología como tal de, lo, de los opuestos, queriendo demostrar que uno, inteligencia, que es, o sea, queremos darles, eh, brindarles esa, esa información, diversión de que tiene que ser alegre esta aplicación, y lo que es el verde, pues lo que es un equilibrio como tal. Entonces, de esas ideas sale esto, ¿no? Que lo que es eh, esa especie como curva de lo de conecta, como de una especie de brazos, la parte de lo que es al punto, o sea, como una especie de una mira para centrarse, animándolo ellos, y la C de centra que está en grande cubri, cubriéndolos, ¿no? todo ello como un conjunto. Este fue lo que se ha creado y que, y que vamos a presentar más adelante, ya con, con, con esas ya aplicaciones que estamos desarrollando, ¿no? Eso sería lo que es en general. Muy bien. Muchas gracias. Eh, es una idea bien interesante, eh, bien retadora también. no. Eh, creo que cubre varios aspectos efectivamente útiles, pero es en la practicidad y en la puesta en práctica donde tengo algunas preocupaciones que las, se las comento para que vean, la discutan y que puedan eh, ver si las pueden eh, levantar para para la, la presentación final. ¿no? Eh, por ejemplo, podcast. A mí me parece muy bien el podcast. Me parece eh, que es un elemento que efectivamente puede ayudar mucho porque refuerza con, los contenidos clave, este, afianza la, la, digamos, los, los mensajes clave que deberían salir de una clase. El problema está en que ustedes confían en que los docentes lo van a hacer. Eh, en mi experiencia, el docente, eh, aún cuando sea un docente dedicado a tiempo completo a la universidad, eh, tiene una carga de trabajo que es bastante significativa. Eh, y esta es una tarea adicional que no estoy seguro que sea tan sencilla de conseguir. Salvo que ustedes... Logren que eso sea parte del diseño de la clase y parte del protocolo de la clase, que el docente grabe ese audio y eso se incorpore. No veo muy viable que se vayan a generar esos podcasts. Podría haber una comunidad de voluntarios, de estudiantes voluntarios de los cursos que eh, hacen ese podcast eh, donde sacan las ideas clave, pero ya no sería el docente, ¿no? sería lo que ese estudiante ha interpretado que esa clase ha dejado como un mensaje claro. Entonces, es una buena idea, la manera como están pensando implementarla me parece que es complicada, porque conozco de alguna manera la realidad de lo que es un docente y su, y su tiempo, ¿no? para, para poder dedicarlo a eso. Luego creo que, eh, eh, ¿me pueden comentar de qué carreras son ustedes? Eh, claro, Dale. Quería, eh, ya, bueno. uh -huh. Comunicación y marketing. Comunicación y marketing. Y mi compañero Dax, que se fue, está en mecatrónica. Una, okay. una consulta, Miguel. Sí. Este, en tal caso de que los alumnos también implementen, como en algunos cursos hay los foros, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿podría valerse como puntos o como créditos? Ya Es un tanto, eh, lo, lo, de, lo de crédito extracadémico es más complicado, porque significa uh -huh. entonces que se vuelve algo que la universidad lo adopta, no como una herramienta Pero, que entonces se vuelve parte de la universidad, y ya no ya deja de ser una herramienta más genérica, aplicable a otro contexto. Eh, y significa que hay un tipo... Claro, sí, podemos sí, como me... que colocar esa, esos puntos en nota de participación, por ejemplo pero es que tendrías que igual negociar con el docente para que el docente acepte que esos son puntos ah, claro. de... O sea, piensa Piénsalo como producto. Ahí tu colega de ingeniería industrial te puede ayudar a, a pensarlo como producto, ¿no? Uh -huh. eh, hoy día es un producto que nace aquí, en, en, en el contexto de este concurso, pero el producto va a tener que tener vida propia. Es, eh, y si lo amarras tanto a las características tan particulares que tiene un curso con un docente en particular, le, le quitas la viada. ¿Cierto? El producto está bien trabajado conceptualmente, tiene una imagen clara, se nota que ahí está marketing, está bien diseñado como producto. Este, entonces, creo que ustedes han usado bien las habilidades que están obteniendo para, para el producto, ¿no? Eh, en la programación tengo unas dudas, este, porque el que se haga con software libre no significa que automáticamente se habla bien con Blackboard, eh, mi experiencia trabajando con Blackboard, eh, en la trastienda de Blackboard, eh, es bien complicado. O sea, sacar datos de Blackboard no es que yo pueda hacerlo porque lo puedo hacer. Para yo poder extraer datos de Blackboard, voy a tener que usar un API. Eh, las APIs no siempre son gratuitas y no siempre el software que yo utilizo me permite utilizar el API que Blackboard me va, me va a permitir extraer los datos. Los datos tienen un mecanismo de protección por... Porque hay leyes que protegen los datos. entonces Ahí hay cosas que están... Ustedes están entrando a un nivel de detalle que yo les diría, vayan con cuidado porque están asumiendo cosas que no necesariamente van a poder o ser así. Por ejemplo, eh, dicen también que los eventos de la universidad van a aparecer en automático. Y no va a ser así. Ahí va a haber alguien que va a tener que ingresar evento por evento. Porque... Recién ahora, entiendo yo que la UPC ha comenzado a trabajar en una plataforma para que todos sus eventos sean parte de una misma plataforma, ¿no? Eh, pero otra vez, para sacar eso automáticamente, entre comillas, tiene que haber un API que lea esa información y que a ustedes les autoricen a hacerlo, llegar a un acuerdo para que el equipo de tecnología de la información de la universidad les permita extraer esos datos y exponerlos en un app, ¿no? Eh, entonces, son buenas ideas, pero... En la manera como lo están llevando, creo que tienen que pensarlo de otra forma. No, no, no se, no se eh, anclen en la idea de que van a obtener los datos de manera fácil, porque no va a ser así. Eh, es todo este tema de los APIs y de, y, de, y, de, y de hacer que dos interfaces dialoguen entre sí, no se resuelve porque ustedes hagan el desarrollo en un software libre el software libre lo único que, que implica es que los derechos detrás del software están abiertos y que tú puedes hacer uso de ese software y lo puedes mejorar. Eso es lo que es un software libre. No hace, no hace que automáticamente sea interoperable con todos los otros software del, del, del mundo. ¿no? Eh, entonces, como les digo, tienen una buena idea, tienen varios aspectos que son interesantes. Creo que tienen que darle un poco más de eh, vuelta a la manera como todos esos elementos podrían ser considerados. Este, quizás estos foros donde los estudiantes pueden de manera voluntaria este, hacer resúmenes o, o poner los puntos fuertes o generar podcasts o no sé, eh, son ideas que ustedes tienen que trabajar, ¿no? Eh, Tendría cuidado con el tema de la programación, este, porque están asumiendo algunas cosas que creo no son tan así. Este, sobre todo que el, el, el, la interoperabilidad de los sistemas es un tema bastante complejo. Eh, lo de las videollamadas también es una buena idea, pero otra vez me pregunto quién quién va a estar ahí en la videollamada. O sea, yo soy el estudiante que necesita apoyo y a quién llamo. Quién se va a ofrecer. ¿Es un servicio voluntario eh, o no? ¿no? Eh, la, la app para poder hacer videollamada necesita un desarrollo más complejo. No, no es tan sencillo simplemente decir, ya yo desde, desde la app voy a hacer videollamada. ¿no? Eh, ya, no, ya no es una app solamente de acceso a contenido, es una app que va a tener que utilizar... Eh, voz sobre IP este, o sea, otro tipo de tecnología un poco más compleja, va a requerir un, unos recursos de, de hardware donde se aloje esa app este, también más caro me lleva al último punto que mientras más complejo lo hagan desde el lado tecnológico mayores problemas van a tener con el tema de la sostenibilidad ustedes tienen que hacer un producto que sea sostenible en el tiempo porque quizás pueden conseguir la inversión para el piloto para el... El, el el prototipo, pero eso lo tiene que llevar a, a un nivel de producción. Eh, no estoy seguro que hoy día ustedes hayan pensado claramente lo que implica sacar un producto así a producción. Entonces, en resumen, buena idea, tiene muchos buenos elementos, pero denle la vuelta todavía bien a cómo trabajan los elementos para que sean viables y sostenibles en el tiempo. Este una, una idea es, es, vean, que quizás, no sé, ahí habría que mirar con quién en la universidad pueden aliarse para trabajar esto y que, y que la sostenibilidad venga por allí, ¿no? Eh, o sea, ustedes tienen la plataforma y, y la, la institución educativa que quiera adoptarla eh, se compromete a tener este, eh, los contenidos, se compromete a generar los podcasts, este, no sé, de, Ahí hay, hay, hay que pensar un poco más este, sobre eso. No sé si tienen algún otro comentario o, o, o consulta que quieran, que quieran hacerme. Yo es lo que les puedo decir este, para que puedan me mejorar esos aspectos que me parece todavía les falta darle una vuelta más. Profesor, eh, y si es que en el caso entonces sería que eh, va a ser actualizado por una, por una persona, o sea, por ejemplo, digamos de, sobre los anuncios. Un, una persona tendría que estar atrás la computadora, por así llamarlo, Programándolo, ahí, o sea, dándolo, publicándolo como algo así, publicándolo, este, sobre lo que son las, las tareas también, tendría que estar una persona, un, un equipo que se encargue entonces de, de hacer eso. ¿Podría entonces así funcionar? Con eso funciona, te, te genera el problema de la sostenibilidad, ¿no? Eh, tendríamos que pagar a esas personas, pero. Eh, pero funcionaría, pagar, digamos, ¿no? Y, y, y, y esa persona tendría que tener permiso. De... Para poder entrar a las clases, a poder coger la información que se requiere para poder publicarla a ese grupo particular de estudiantes. Profesor, ¿y si es que en caso fuera entonces el AAD que lo hiciera? Ya, entonces, por eso te digo, ahí estás pensando bien, porque estás pensando en, una, en, en estás pensando en, desde la propia lógica de la universidad cómo esto podría funcionar como una herramienta. Le estás dando al AAD una herramienta para que pueda... Acompañar el proceso mejor. Este, a mí me gusta, entonces podrías hablar con la dirección de aprendizaje digital y online y decirles: Miren, hemos desarrollado este concepto eh, que nos gustaría que pueda ser utilizado, donde la parte de atrás, digamos, este, se la podríamos encargar más al, al el equipo de, la, de los AADs, de pero ya si la propia dirección adopta la herramienta, este, ya se puede comenzar a pensar en el tema de efectivamente hacer un uso de tecnología más intenso. Ahí sí las APIs podrían ser una alternativa, pero ya no porque va a ser un producto que lo vas a sacar al mercado, sino porque es un producto que lo estás desarrollando al interior de la universidad para responder a la, a la lógica y a la necesidad de la universidad. Entonces, pero es un giro, ¿no? Es, es, estás, estás trazando la cancha de manera distinta, porque los ADES existen en la UPC, en, la, en, en, ¿En otra caso? universidad... No, no van a existir. Entonces, me gusta tu idea porque creo que puede resolverte alguno de los problemas. Te da la posibilidad de que entonces alguna de las cosas que ustedes quieren hacer respecto de APIs para coger la información podría funcionar porque se vuelve una herramienta de la universidad y con la dirección de aprendizaje digital y online podrían ustedes avanzar más en el desarrollo. Este, es, es, una, es una decisión que ustedes tienen que tomar. ¿no? Pero, pero me parece que eso, esa, esa idea puede tomar forma. Sí. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Profesor, eh, respecto a las gracias. videollamadas, eh, bueno, por ejemplo, eh, creo que se beneficiarían ambas partes, la persona discapacitada y la no discapacitada, porque hoy en día eh, muchas personas se reúnen para estudiar juntos, y es como que una manera más fácil de captar ideas, entonces a eso me refería, a eso nos referíamos con la idea de las videollamadas, solo que usted dice que hay como que una dificultad por con la tecnología. La, ¿verdad? La, claro, lo que te digo es desde la app, este, y si tú tienes Teams, ¿por qué, ¿por qué tendrías que utilizar, bueno, este, los estudiantes tienen Teams? No, creo que no, ustedes tienen Collaborate, este, ¿por qué tendrías que usar el app para hacer algo que lo pudieras hacer por el Collaborate? Bueno, entonces utilizamos solamente como, como externo, o sea, que mandamos, lo redireccionamos hacia el, hacia el Teams, ¿puede ser? Más fácil. Sí. O sea, que sí, o sea, podría ser esa por... una manera fácil de, de, de hacerlo, ¿no? O sea, que aceptamos costos, producción, toda todo la sostenibilidad, nos... ah, ya, ya, perfecto. Sí, el... o sea, por ese lado creo que habría que pensar bien que, que la estrategia sería más redireccionarlos que, que, que incorporar dentro del app todo el módulo de hacer videollamada directa, eh, porque si la necesidad, como tú dices, es reemplazar la, la necesidad de... De, de reunirte y hacer una reunión virtual hoy día la universidad te ofrece herramientas para que lo puedas hacer mejor los redirecciones allí ¿no? perfecto, perfecto. Gracias. Bueno muy bien ahí creo que les dejé algunas ideas para que puedan darle vuelta Ojalá que, que puedan este consensuarlas y, y que tengan éxito en el desarrollo de su de su bien interesante propuesta centra Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias al equipo 39 y pues a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Miguel, por todo tu aporte, por toda tu colaboración. Y este mañana estás invitado al cierre de 28H a la una de la tarde y la próxima semana de evaluar a estos equipos. Sí. <risa> muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Bien. Chao, chao. Que tengan buena tarde y buen trabajo. Chao. Gracias.